Venga, muy buenas tardes, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de penitenciario Acá con el Pablo de Navido, con el Valentín Salde, con el Gallo de Oro Un saludo desde el sur de la ciudad, estamos grabando desde el sur de la ciudad, acá en Villacuapa Donde es mi casa, y es su casa eh, Buenas tardes, bueno, este, esto es su programa radiando en cana A eh, un pano ya saliendo de la garganta, este, pues, se disculpe Y, pues, es una pregunta, me han dicho, pues, platica con la gente, platica con el público Ok, ¿no? ¿Quién es libre? ¿Quién es libre en ese momento? ¿Quién es libre? Ah, ¿verdad? Este, todos pensamos que, que somos libres, pero realmente es que siempre estamos atados a algo, siempre estamos este, esperando algo. Ahorita vamos a hablar de, de la espera, <risa> un poco de, de, lo, de la transformación que ha llevado esta obra, este montaje de la maestra Conchilón y la dramaturgia, y pues con la compañía de lo penitenciario, ¿no? Este, ¿Quién es libre? Nadie. Yo creo que todos estamos atados a algo, ¿no? Este, posiblemente mucha gente <risa> Muchos estén atados a una relación ¿no? Por X cosa Otros a, a, un, a una decisión A otros a un pensamiento A otros Ensimismados Atrapados en una celular Su cárcel es un celular este, Y no somos libres de, Al 100% ¿no? el, que me, el que diga que es libre pues, lo felicite y que pase la receta, ¿no? Este, nosotros sí, bueno, nosotros hacemos teatro, desde hace casi, bueno, más bien 11 años, ya vamos para 12, este, y de verdad, en el escenario uno se siente libre, ¿no? Nosotros, bueno, en mi caso yo por eso tomé la decisión de, de actuar, pero hay gente que, que ni aún así, ¿no? allá adentro, yo hablo tan y acá pues también se ve, un poquito, un poquito no mucho, ¿no? Pero sí, este... Eh, pues es eso, ¿no? La verdad, este, estamos atados a algo, a alguienes, a las cosas, a lo material, pero pues hay que, que checar cómo estamos nosotros, ¿no? Eh, traigo gafas porque pues estamos, este, ensayando la espera, este es el look como del custodio y aparte es algo acá como co co co co mano ¿no? En, es una escena, ¿no? custodia <risas> a ver si me sale, ¿no? Porque yo nunca he consumido cocaína y mucho menos he sido custodio, ¿no? Este... Y pues voy a estar con mi compañero Ismael, que por allá anda. Un saludo a toda la banda. Este, eh, estoy poniendo al gallo de oro eh, el próximo programa. Un saludo a mi carnal Tony. Voy a poner a la fraternidad, la verdad. rap Canero, ¿no? Está toda madre. Nos conocimos allá adentro igual. Nos fuimos a grabar. El 77 lo fue a grabar. Lo fue a grabar este, a la penitencia 10. Eh, y al otro grupo. A, a, a, son alegres. Son alegres alegre, el otro grupo. Y pues, es una forma de, de ser libres estando en la cárcel, ¿no? La verdad, es, tienes, pues muchos fuimos alcohólicos y drogadictos, bueno, más alcohólicos, digo, más, más drogadictos que, que alcohólicos porque no hay alcohol. Nos pues, refugiamos así así nos sentíamos libres, es una forma, pues, tonta de, de ver las cosas, ¿no? Igual los otros, ¿no? Otros hacían todo el día ejercicio, ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y es una forma de estar, este, pues, de ser libre de sentirse libres. Y ya cuando llegas a... A tu celda, te encuentras, estás encerrado en una celda de 4x4 cuatro cuatro con otros dos compañeros. Ves la realidad, dices, no mames, cuando voy a ser libre. Pero si sí lo logras, están allá dentro si sí, sí, sí logras sentirte libre. Nosotros lo, lo, lo logramos con el teatro. Eh, bueno, eh, le voy a dar a las redes sociales: estamos en el Facebook como Compañía Teatro Penitenciario, en el Twitter, arroba CIA Teatro Penny, y nuestro correo, teatro y prisión, arroba de verdad, escríbanos. Vamos a estar, este, nos presentamos este jueves 23. La espera, por eso estamos, estamos ensayando, estamos ensayando. Eh, sí, ayer tuvimos ensayito, este, bueno hace unos días tuvimos ensayo. De verdad, muchas gracias a a, a los Mike, los Mike <risa> y a toda la gente, al güero, a este, a Jerry, a Luis Montalvo, nos va, a, este, nos va a estar, este va a tener una participación de espera con nosotros en Malcorona, un servidor de verdad toda la gente no me cae de madre que hay que chingarle hay que chingarle para que las cosas salgan bien y en eso estamos eh, y repito bajo la dirección de la dramaturgia en este montaje de la maestra Chileón saludos hasta Mérida maestra este, vamos con todo y ánimo delincuencia eh, bueno vamos a estar el jueves 23 a las 8 a las 8.30 de la noche eh, por streaming directamente transmitido desde el foro Shakespeare en la condesa número 7 Queríamos, queríamos, este, invitarlo para que fuera, pero ahorita por el semáforo no nos es posible, esperemos que ya cuando se reabra, pues los, los estaremos esperando, vamos a, vamos a hacer una, una pequeña intentando hacer la larga temporada con con ambos montajes, ¿no? Bueno, en este caso aquí es la espera, y también con las hijas de las clan, con el, eh, bajo la dirección del y dramaturgia del maestro César Enrique, de verdad, hablamos del machismo, nosotros somos machismos, este, voy a hablar un pequeño de lo que se trata la obra, no lo voy a platicar la obra, pero a, de, de, hablamos del machismo, sobre cómo ver a, la otra, a, a otras personas, este, antes pues, eh, eran discriminados ¿no? las, las personas este LGBTT, eh, y pues así era así éramos ¿no? la verdad así éramos así nos acostumbraron era el puto con lo respeto hoy no hoy este pues somos somos igual estamos más abiertos a pesar de estado en la cárcel que en la cárcel mucha gente se cierra se cierra de pensamiento pero nosotros sí como que logramos no entender entender y comprender y saber saber la verdad eh, cualquier género cualquiera este Preferencia sexual, religión, lo que sea. ¿Eh? Nosotros, este de teatro, hemos hecho de todo, la verdad, con mucho orgullo, con, muy, con mucho respeto. En este caso, hablamos sobre eso, atacamos eso. Eh, por medio en este, váyala a ver, Clio va a ser muy contenta, Las Brujas, etcétera, etcétera. elite y Proculo los esperan, de verdad. Vamos a estar próximamente un... los jueves, vamos a estar alternando en el Foro Shakespeare, ahí en Zamora, igual, número 7. Eh, bueno, mi nombre es Javier Cruz. Integrante de la compañía de teatro penitenciario Y si tiene tele No le iba a decir, no, no la digo es porque se enojan <risa> No, de verdad este Y si tiene tele apáguela Y póngase a leer, póngase a escribir Póngase a tocar, póngase a dibujar De verdad Saque a pasear al perro no Llévelo al veterinario Cuide mucho a sus mascotas si las tiene, de verdad Un saludo a Sam A Roberto este A la Yoko Al Rich está acá Ah, verdad, me dicen, no, esos, pues, esos güeyes han de ser de la cárcel, no, son los las mascotas de algunos de mis compañeros amigos, pues no, cuídense, Ahí neta. no me quito los dentes porque hace mucho sol aquí en la recámara iba a reparar el hoyito que está ahí, pero la verdad es parte de como que ya se convirtió en parte de la escenografía de aquí ya pronto, ya mandé a hacer el escenario usted aguántese a las carnitas y va a ver de qué marca, qué, qué, qué es lo que hacemos allá adentro, un poco de escenografía ya, ya, ya, ya, ya, ya me extendí muchísimas gracias, cuídese Ahí estamos, y si tiene tele, ahí se ve